Buenas noches a todas y todos. Eh, gracias por acompañarnos en esta sesión en vivo. Eh, hoy tenemos a Marianela Jiménez, quien es una docente que tiene más de 30 años de experiencia en dar clases a niños preescolares, especialmente en el tema de la música pero también tiene mucha experiencia en cómo manejar a los niños y las niñas eh, eh, apoyando su desarrollo eh, a través de diferentes estrategias. Además, ella es estudiante de meditación hace más de 10 años y nos va a estar compartiendo sobre algunas estrategias que podemos utilizar en estos tiempos para renovar la relación en la familia, especialmente nuestra relación con las personas menores de edad. Entonces, eh, Marianela, bienvenida y adelante. Muchas gracias, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien, confinados ahí en familia y siguiendo todas las indicaciones para salir rápido de este confinamiento. Como dijo Marian, eh, voy a tratar de compartir con ustedes algunas estrategias que nos van a ayudar a, con la convivencia en familia en estos tiempos. Pero antes los voy a invitar a sentarse cómodos, a relajarse, a tomar una respiración profunda y a participar en un poquito de meditación. Somos un ser de paz, un ser de luz, lleno de virtudes como amor, pureza, sabiduría, alegría. Imagínense siendo esa luz que irradia en su familia. Toda esa energía positiva que va a ayudar a hacer más llevadero esa situación donde cada uno de los miembros de la familia representan una estrella en el hogar, una estrella con una virtud poderosa que puede hacer que la situación sea liviana y fluya como seres de luz, seres de paz, que tenemos una misión en este mundo, una misión para compartir, para dar alegría, para dar sostenimiento. Y como seres de luz, podemos irradiar la, una atmósfera y crear una atmósfera de mucha paz, de contentamiento, de alegría. Siéntanse esa luz, ese faro de luz, en conexión con ese ser supremo, amoroso, generoso, misericordioso. Que de él tomamos esa energía recordándolo todos los días, a cada paso, a cada momento. Redescubran esas virtudes lindas que tienen y enfóquense en descubrir cuál de esas virtudes es la más poderosa y la más fuerte en ustedes. Porque de esa forma podremos iluminar nuestro hogar y podemos mandarle vibraciones de buenos deseos al mundo entero. Om Shanti. Bueno, como les decía, la idea hoy es tratar el tema de compartir con ustedes estrategias que nos pueden ayudar a crecer personalmente y colectivamente en familia, y crecer a nivel emocional y a nivel espiritual. Que al final, la clave del éxito es fortalecernos desde nuestra espiritualidad inherente a nosotros, y fortalecer todas esas virtudes que tenemos para poder llevar la situación de familia en este confinamiento. No podemos lograr paz, podemos lograr tranquilidad, podemos lograr estabilidad y así proteger a nuestra familia. Toda situación de riesgo eh, tiene beneficios, aunque no lo creamos así. ¿Y cuáles beneficios nos puede traer un confinamiento que de repente nos cambia la vida? Esas rutinas que teníamos, esa estructura que teníamos muy claras y que nos hacían sentirnos muy cómodos. Aunque no lo crean, así es. Y nosotros en Brahma Kumaris tenemos eh, un pensamiento que tratamos de practicar, que es que todo lo que pasó fue bueno. Lo que está pasando es mejor y lo que viene es mucho mejor. Así que lo que tenemos que hacer es un poco eh, relajarnos, un poco buscar espacios para meditar, para silenciarnos y descubrir a dónde están esos beneficios. Cuando estaba preparando la charla, me di a la tarea un poco de buscar algunos datos que son actuales, están actualizados, para demostrarles a ustedes que definitivamente las crisis, las situaciones de reto tienen beneficio. Y, y son los siguientes, un 70% de los costarricenses estamos consumiendo verduras y frutas frescas y estamos cocinando en la casa. Tal vez antes por el tema de, del tiempo, por el tema del corre-corre del día, pues eh, comprábamos en en lugares eh, no tan saludables, ¿verdad? Comida y no cocinábamos en familia, solamente tal vez los fines de semana. Pero está demostrado que el 70% de los costarricenses ahora sí lo están haciendo. Y es una maravilla porque además hay un trabajo colaborativo entre todos, entre los hijos, eh, los padres, eh, los abuelos, y al final pues se sientan a, a hacer tertulia con la comida que hicieron. Eso a mediano plazo, y si nos habituamos a hacerlo, va a ser maravilloso para nuestra salud. También, eh, otro dato que arrojó esta investigación, es que el 75% en Latinoamérica está haciendo ejercicio. Quizá antes de este confinamiento no hacían ejercicio y ahora eh, bajan apps, eh, están en YouTube viendo tutoriales, hacen zumba y tanto el primer punto como el segundo, pues a, a un plazo eh, mediano va a tener un gran impacto en la salud de eh, los seres humanos, ¿verdad? De las personas. Eh, en Costa Rica también, en... En la Escuela de Economía también hay algunos datos que arrojó este estudio donde dice que, el, que ahora se está teniendo más cuidado en qué se compra y que se compra solo lo esencial, se está priorizando lo que se compra. Así los costos bajan y eh, nos olvidamos de comprar cosas que deseamos y que no necesitamos. Eso también es, es un punto a favor de la crisis. Y por último, el último dato que quería compartir con ustedes es que este, al hacer las, las, los pagos en línea, las personas están viendo lo que tienen, los fondos que tienen, por lo tanto eh, cuidan más eso, sobre todo porque de repente no nos preparamos para esto y no tenemos los ahorros suficientes para enfrentar esta crisis y este conflicto, que en realidad para mí no es conflicto. Esto me lleva entonces a hablar de lo que es el cambio. Vean como una ecuación, visualícenlo como una ecuación. Cambio igual crisis. Y para mí, yo diría lo, lo, lo que es viceversa, crisis igual cambio, ¿verdad? Eh, el cambio, ¿por qué cuando se voy a hablar del cambio y nos toca de cerquita, eh, nos desestabilizamos? bueno, porque simplemente esas rutinas que teníamos, esa estructura que teníamos con las cuales nos sentíamos muy tranquilos, de repente de, cambiaron y tenemos que reestructurar esas rutinas y nos produce malestar, sencillamente eh, esta crisis eh, o esta pandemia, verdad, transgredió esas rutinas que nosotros teníamos costumbre de, de hacerlo y, y que nos sentíamos cómodos, entonces quiere decir que el cambio significa el sacarme del estado de confort en el cual yo estaba. Y eso me causa crisis, me causa tensión, me causa hasta depresión y ansiedad. Y para esto quiero ilustrar con un ejemplo mío, una vivencia que tuve hace un tiempo, que me vino a la mente cuando estaba preparando la charla. Y es que yo inicié, como dijo María, soy educadora, inicié mi mi servicio profesional o mi labor profesional, mi carrera profesional en una escuela por 26 años. Ahí estuve 26 años y en el año 26, eh, por un asunto muy personal, yo necesitaba un cambio en cuanto a ingresos económicos, ¿verdad? Sobre todo. Porque en una escuela las rutinas son parecidas, ¿verdad? Año con año, las reuniones de padres de familia, este, las actividades propias de la escuela, eh, las celebraciones patrias y todo eso viene siendo algo rutinario de estructura muy parecida. Pero según esa necesidad y de acuerdo a esa necesidad eh, y con una devoción que todavía se... Y practica mucho, ¿verdad?, pedirle mucho, mucho a Dios al ser supremo, como llamamos nosotros acá en Brahma Kumaris, eh, a veces le pedimos demasiado y lo saturamos, ¿verdad?, eh, pero era una, es una tradición de pedirle, por favor, eh, mándame un trabajito que aunque trabaje doble, eh, que gane un poquito más, y la respuesta vino tan rápido, fue causal, en realidad no es una casualidad, y al mes eh, recibí una llamada de una persona muy dulce, muy linda, eh, con acento argentino, que me dice, eh, tengo referencias de usted, necesitamos un perfil aquí en la escuela, el suyo, la entrevisto el lunes. Entonces, ok, primero que nada, me impacta el que la respuesta fuera como tan rápida, yo sentí en ese momento que era una respuesta divina. Este, y, ok, y luego eh, acento todo, me llamó la atención, yo la llamo de vuelta, me ponen el mensaje, no importa que sea fin de semana, era un viernes, eh, llámeme. Yo la llamo, me cita para el lunes, me entrevista, y casi que me presiona tanto para que yo tome el trabajo, que yo me sentí como apanicada, verdad, las condiciones eran mucho mejor, era como lo que yo quería, lo ideal. Cuando regresé a mi casa, eh, ah bueno, me dice, en una semana la quiero aquí para que usted conozca el personal a su cargo. Entonces más horror me dio cuando llegué a mi casa eh, hasta me eché a llorar y me dice mi hija mayor, mami, pero eso no era lo que usted le había pedido a Dios. Y yo, oh sí, tiene razón. ¿Y por qué? Reaccioné de esa manera por el cambio, porque yo estaba en una zona de confort que me hacía sentir muy bien y de repente cambiar, que para mí era toda mi vida, porque yo pensaba que me iba a pensionar en esa institución, por otro lugar un puesto de trabajo diferente, un personal grande a cargo, una religión y una cultura diferente, a mí realmente me apanicó, me bloqueó. Entonces, es un ejemplo de qué es lo que produce ¿verdad? a nivel emocional los cambios, y es lo que estamos un poco viviendo ahora. Por otro lado, quisiera compartirles qué ha significado para mí esta crisis, que sí, que ha sido un cambio importante, y no les digo que, que no he pasado por incertidumbre, por dudas, por cierta ansiedad. Sin embargo, eh, para mí ha sido fabuloso, para mí ha sido una bendición este confinamiento. Porque de una extroversión demasiado acelerada, con reuniones, corra para aquí, para allá, con eventos, hasta cosas sociales, ¿verdad? De una extroversión a pasar a esta introversión en la que estoy ahora, donde me he dado el regalo de aumentar mis tiempos de meditación, el regalo de estar más en silencio, de conocerme más a mí misma, porque el reto en estas situaciones es que uno trasciende las barreras de, que, que uno se ha impuesto y se llega a conocer más. De poder estar en un retiro espiritual con 400 personas o más, eh, de poder eh, oír una clase diaria en línea, aprender a utilizar las, eh, el app este de Zoom, ¿verdad? que yo no, no lo había aprendido a utilizar, y bueno, yo sigo teletrabajando, pero todo ese cambio ha significado para mí un gran aprendizaje, pero sobre todo en mi parte espiritual. He sentido que para mí ha sido maravilloso, que es un regalo. Y en el lado, la parte familiar, pues el hecho de... Es un reto, porque el hecho de, de estar conviviendo en familia todos los días, sin salir casi, ¿verdad? Solo a lo necesario estrictamente, eh, ha significado poner en práctica esas virtudes de las cuales un poquito cité, eh, la paz, la virtud de la tolerancia, de la paciencia, ponerlas en práctica realmente. Eso ha significado todo un reto. Y por otro lado, pues sí, convivir más con mi familia, en mi caso con mi mamá, con mi hermano, y, y me ayuda súper bien. Es decir, para mí más bien, yo siento que, que el duelo mío va a ser eh, cuando ya termine este confinamiento <risa> eh, porque no sé qué voy a hacer voy a tener que ir poquito a poquito ¿verdad? porque en realidad lo estoy disfrutando mucho y ha sido un regalo para mí entonces ahí es donde yo vuelvo a confirmar las crisis tienen beneficio lo que pasó fue bueno lo que está pasando es mejor y lo que viene es mucho mejor y cada uno de nosotros en casa tenemos que ir analizando y observándonos, observando a los demás para ver a dónde está ese beneficio. Porque son muchos los beneficios que podemos tener. Eh, a todos nos afecta de una u otra manera. Y el hombre por naturaleza o el ser humano por naturaleza es un ser humano de rutinas, de estructuras, de horarios. Eso nos disciplina, eso nos hace sentir que somos productivos. Entonces, al... De repente, de la noche a la mañana, cortar con todo eso y decirle adiós es como muchas veces han dicho, ¿verdad? Eh, la misma maría Claudia, en las charlas es un duelo. Es un duelo que, que tenemos que asimilar, aceptar y vivir y, y en este caso, pues disfrutar, digamos, ¿verdad? Eh, a todos nos afecta de alguna, de alguna forma esta situación. Y los niños y las niñas y los mismos adolescentes no están lejanos a esto. Pero yo siento que dependiendo del manejo que nosotros le demos adultos a la situación, es que vamos a proteger a nuestra familia. Entonces, primero es un poco vernos, observarnos a nosotros cómo estamos reaccionando, ¿verdad? Porque llama la atención muchísimo, que ahora los psicólogos y las psicólogas están trabajando mucho en línea para darle contención a los niños y a las niñas porque parece que están pasando por ansiedades grandes, por depresiones, por ataques de pánico y yo analizando siento que, que el adulto tiene mucha responsabilidad o tiene mucho que hacer al respecto. Nosotros tenemos una colaboradora aquí eh, que nos ayuda con la limpieza, y tiene una niñita de 10 años. Eh, Jennifer tiene la fortuna, digo yo, de que aquí hay dos educadoras, Mami es educadora también y yo. Entonces ella, desde que empezó este confinamiento, es, eh, ha estado estudiando con nosotras y ha estado saliendo de sus tareas y sus trabajitos. Digo que es afortunada porque no todos los niños tienen esa esa eh, posibilidad pero me llama muchísimo la atención que en un solo día le mandan 26 hojitas de trabajo de tareas cortas para que ella realice y la mamá eh, la presiona mucho la mamá la, la presiona, se enoja con ella y la tiene súper eh, atareada con todo esto entonces, eh, eso es lo que está pasando creo yo, ¿verdad? el adulto, los papás eh, temen que cuando regresen los niños a las aulas estén rezagados en lo académico. Pero créanme que la mayor riqueza que se va a obtener de esta situación es que se está dando un aprendizaje más grande, un aprendizaje para la vida, para, eh, de cómo enfrentamos las situaciones, de cómo enfrentamos las dificultades y las diferencias en familia, de cómo funcionamos como familia, y de cómo manejamos nuestras frustraciones. Créanme que ese es el mayor aprendizaje. Entonces papás, mamás, abuelas, abuelos, suelten un poco más a esos niños y niñas, que de todas formas las educadoras tendrán que nivelarlos si es que se desfasaron mucho, y la situación está muy en Costa Rica, es decir, esta situación es a nivel mundial, no son los chicos de Costa Rica los que tal vez eh, vayan más rezagados o no, sino los del mundo, y es la tarea ahora de los educadores volverlos a nivelar y, y retomar y reestructurar también el tema del aprendizaje, pero más allá de esa exigencia tan grande académica, eh, piensen en que el beneficio para la familia va a ser mucho mayor, es un beneficio para la vida, es un aprendizaje de vida. Entonces, eh, es un consejo que les doy, dejen que el niño, que la niña vaya haciendo las cosas, disfrútenla con ellos, y si sí, un consejo eh, que les doy, ahora voy a enumerar varios, ¿verdad?, eh, varios tips, varias eh, estrategias para el manejo de estas cosas, eh, uno de los consejos que les doy es retomar, reestructurar eh, un horario, eh, un, una disciplina también de estudio, de recreación, de trabajo también, ¿verdad?, y, y de descanso. Es decir, que este confinamiento, si bien es cierto, una de las ventajas que podemos tener, y los niños en particular, es levantarse un poquito más tarde. Algunos chicos los levantan a las cuatro y media de la mañana, o a las cinco, dependiendo de a qué hora se van para la institución educativa. Eh, otros más tarde, ¿verdad? Pero eh, no es bueno, digamos, que se relajen en ese sentido, porque recuerden que el ser humano, por naturaleza, le gusta estructurar su vida, tener sus horarios, tener sus rutinas, que fueron las que ahora se nos quebraron bastante con esto del confinamiento. Entonces, el consejo es, levántenos temprano, no tanto como antes, que se bañen, que desayunen, que sus tiempos de comida se respeten, que no tengan que variar en que ahora como en, el, en la sala de televisión, viendo televisión, porque estoy libre, digamos, de, de la rutina estricta de la escuela, y que se vayan a crear más bien hábitos no deseados, eh, que ellos tengan su, su horario de estudio de por materias, en el caso de los más grandes, en el caso de los más pequeñitos, que tengan su horario también de hacer sus trabajos. Eh, y yo les mando cada semana también actividades musicales, de acuerdo a mi programa, donde los chicos eh, están haciendo actividades rítmicas, de canto, de, de altura de sonido, velocidad. Y los papás me mandan videos semana a semana para yo tener también, porque ahora lo que se va a hacer es un portafolio virtual, otra cosa muy buena que he aprendido y que voy a aprender con, este, con esta situación de reto. Entonces, ellos me mandan de vuelta los videos y yo ahí los estoy evaluando, estoy viendo cómo van progresando en cada una de las destrezas musicales que yo les estoy eh, mandando a hacer, ¿verdad? Entonces, eh, es importante que los papás que tienen teletrabajo, eh, coordinen, en el caso de los más pequeñitos sí tendrán que estar con ellos apoyándolos a hacer sus tareas los más grandecillos no, entonces los papás pueden aprovechar, me refiero a los de preescolar, para que cuando les estructuren el horario libre el horario de, de recreo, por decirlo así, de descanso, ellos le pongan bonito al trabajo al teletrabajo, y que cuando los chicos ya entran a otra vez a hacer sus cosas de virtuales, ellos estén acompañándolos, esto uno y otro, ¿verdad? papá o mamá, que se organicen en casa de manera que puedan entender las diferentes necesidades y exigencias que tienen los chicos ahora a nivel académico. Aunque, como les repito, eso en lo personal para mí no es lo más importante, ¿verdad? Definitivamente, en cuanto a aprendizaje de vida. Pero bueno, lo tienen que hacer. Y luego, eh, más tarde, que tengan espacios en familia que compartan, ¿verdad?, como les, les dije al principio, el cocinar juntos, el que los chicos nos ayuden a cocinar, los adolescentes, que pongan la mesa, que laven los trastos, tareas así, rutinarias, que compartan con mamá y papá, y que papá se involucre obviamente también. Entonces, de esa manera, ya eh, empezando así, organizándonos de, eh, de diferente forma, vamos a lograr muchas cosas en esta etapa que estamos viviendo. Eh, otra de las cosas que quería compartir con ustedes es que es válido que nosotros sintamos angustia y recuerdo una de las charlas que Claudia, nuestra compañera de Brama Kumaris, dio, que ella decía que esta crisis es como montarse en una montaña rusa. Eh, tomo el ejemplo de, de Derechos de Autor porque me encantó muchísimo, porque sí, las emociones suben, las emociones bajan, hay picos altos y hay picos altos, y bajos, perdón. Ahora, eso yo lo voy a relacionar con las frecuencias en la música y con los tonos mayores y menores, eh, porque viene al caso, cuando escuchamos música con una frecuencia alta, en vibración, la música es sonido, entonces las frecuencias pueden ser altas en vibración, rápidas o lentas, o bajas en frecuencia eh, y, y rápidas o lentas también. ¿verdad? En este caso, si son bajas, generalmente eh, la vibración y la frecuencia es lenta. Emocionalmente, la música que tiene una frecuencia alta y rápida, eh, da la sensación de alegría, de felicidad, de proactividad. Entonces estamos en un estado de contentamiento, un estado de, de alegría verdad, y de tranquilidad, pero eh, las vibraciones o las frecuencias bajas en música y los tonos menores dan una sensación emocional de luto, de tristeza, eh, de ansiedad, y no somos tan proactivos. También un día de estos tuve la gran oportunidad de escuchar una, una charla sobre eso, sobre procrastinar, que era una palabra que no conocía, que es como desertar, desistir y proactividad. La charla era de proactividad. Pero entonces se habló de eso. ¿Por qué procrastinamos? Porque eh, primero, eh, digamos ahora que estamos en casa, de repente, daba el ejemplo el charlista, eh, no soy de acomodar muchos espacios, me da pereza. Además, no soy muy buena para ciertas cosas, entonces ahí yo ya estoy desestimando lo que yo puedo hacer. Y entonces no me, no me motivo mucho, ¿verdad? Eh, entonces, eh, eh, no soy tan proactiva, ¿verdad? Como el arreglar espacios, o el levantarme bien temprano, el hacer ejercicio, porque tal vez no soy muy buena, creo yo que no soy muy buena para hacer ejercicio, eso me desmotiva y entonces no soy tan proactiva. Entonces, eh, a eso se refiere con que tenemos que tratar de mantener nuestras vibraciones elevadas, ¿verdad? nuestra frecuencia elevada, y en este caso la música es un excelente ejemplo que les quería compartir. Eh, ¿Qué estrategias podemos utilizar para volvernos a sentir que controlamos la situación? Bueno, antes de referirme a esto, yo quería eh, decirles que, es muy importante escuchar a los niños y a las niñas, escuchar qué es lo que ellos saben de esta situación. Ya tenemos más de dos meses, ellos habrán oído muchas cosas, habrán oído muchas cosas por parte nuestra, por las redes sociales y a veces la falta de control de lo que recibimos, lo que reenviamos, lo que escuchamos, nos hace eh, que hace que nuestra mente tenga pensamientos muy inútiles y produce emociones, y, eh, emociones que no nos van a ayudar, ¿verdad? Pero entonces es importante con los niños y las niñas sentarse a preguntarles ¿qué sabes vos de esta pandemia, del COVID-19, de este virus? Y no darles más información de la que ellos manejan o de la que ellos preguntan, eso es muy sano. Porque a veces los adultos sentimos que tenemos que darles hasta el último detalle de las cosas que ellos preguntan o quieren saber. Y dependiendo de la edad, si son chicos pequeñitos, si son chicos de escuela o adolescentes, tenemos que marcar ahí la pauta y tener el pulso de cuánto yo voy a comentar, cuánto no, ¿verdad? Y con cuánto el niño se queda satisfecho. Pero sí si es válido Decirle, ok, te sentís con susto, estás con ansiedad, qué es lo que sentís, tenés, tenés temor, pero lo que sí es muy importante saber es que las situaciones no duran para siempre, ¿verdad? Que las situaciones se acaban, que las situaciones ya, la humanidad ha vivido, ya ha pasado por muchas eh, pruebas y hemos salido, entonces esto va a acabar y esa es la fe que tenemos que tener en lo que llamamos de Brahma Kumaris el drama, la fe en la vida, la fe en lo que está pasando, porque todo tiene que fluir, todo tiene que volver a su cauce, como las tormentas, después de la tormenta viene la calma, y tantos, eh, tantas referencias que tenemos de dichos, de refranes, que son muy sabios, ¿verdad? Entonces esto va a pasar, entonces no vale la pena es pues, eh, angustianos más de la cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, para para darles tips de cómo volver a, a que las niñas y las niñas eh, tomen el control de, de lo que está sucediendo, lo primero es nosotros tomar el control. Y voy a puntualizar, ¿verdad? Algunas cosas. A nivel espiritual es muy, muy recomendable trabajar con ellos también, eh, somos seres de luz, somos un alma con todas las cualidades, con todas las virtudes divinas, eh, están en nosotros, lo que pasa es que se nos olvida, verdad que más que esta, este cuerpito físico que se queda aquí cuando nos vamos, el alma trasciende, el alma se lleva todo eso, todos los rasgos de personalidad, esas virtudes, entonces una de las cosas que yo les recomiendo hacer con los niños y con ustedes, principalmente ustedes, primero, es observarse y, y redescubrir esas virtudes que son inherentes al alma, que son parte de ustedes. Porque somos, porque somos un alma, no porque somos este cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, eh, algo muy lindo que escuché en una clase hace poquito fue eso, ¿verdad?, eh, somos paz, somos luz, somos amor, somos eh, sabiduría, somos pureza, somos alegría y todo eso puede ayudarnos en un momento preciso. Tenemos que tratar de saber, de, de indagar y de descubrir en qué momento yo puedo usar toda esa capacidad de paz que de por sí tengo, que no está afuera, no está en irme, que ahora no se puede, a la playa o a una montaña para sentirme con paz, o tener paz, eso está dentro de nosotros. Pero entonces, ¿en qué momento a la familia le sirve que yo utilice esa paz interior que tengo? Y, o esa dulzura, o esa sabiduría para discernir, o esa pureza. Pero más allá que eso, también nos estaban instando en esa charla a descubrir cuál de esas virtudes es la más fuerte de nosotros, porque todas las tenemos, pero cuál es la más fuerte, porque con eso podríamos contribuir a la familia. Imagínense que de repente hay una situación de angustia y, y una persona que tiene eh, la capacidad de estar en silencio, de ser observadora nada más, con solo quedarse en silencio va a transformar esa atmósfera que tal vez está un poco revuelta, verdad, un poco este, eh, complicada. Eh, y los niños no son una excepción, verdad. Los niños eh, deben descubrir también eh, las virtudes que tienen y cómo compartirlas, cómo este, regalarlas a los demás también. Entonces eh, para ir cayendo ya un poquito y resumiendo en las recomendaciones puntuales eh, para este, esta situación de confinamiento en familia, que nos puede hacer crecer mucho, como les decía al principio, crecer emocionalmente, crecer espiritualmente, que sería lo, lo ideal, porque es lo que nos va a sostener, porque es algo ilimitado. Cuando ya nosotros trabajamos el tema de... ...de la paz en nosotros... ...de la alegría, del contentamiento... ...es algo como que se queda ahí... ...ahí está y, y se va a quedar... ...pero lo vamos a reactivar... ...entonces... Eh, ...una de las recomendaciones... Eh, muy, ...muy prácticas... ...aparte de, de todos los consejos... ...que yo les pueda dar... ...de trabajar con niños el tema espiritual... ...que es... ...que, que a pesar de que creamos... ...que no les va a llegar el mensaje... Eh, en mi caso muy particular, casi que tengo la oportunidad todos los días de clase de tratar algo que tiene que ver con mi espiritualidad, porque debemos entender que una cosa es la religiosidad y otra cosa es la espiritualidad. La espiritualidad es, es la vida, es como la religión de la vida, en que en cada momento, en cada situación, nosotros emerjamos esas virtudes tan lindas que tenemos. Y esas especialidades que Dios nos dio, que el ser supremo nos regaló. Entonces, una cosa es religiosidad y otra cosa es espiritualidad. Y los niños eh, pequeñitos lo entienden, lo entienden muy bien. Eh, me acuerdo una vez que, que yo les dije, ¿verdad?, sobre pureza, estábamos hablando de sobre pureza, y ahora les voy a enseñar un material en láminas que les puede ayudar. Pueden imprimirlas, pueden emplasticarlas, pueden irlas trabajando poco a poco con los chicos en casa. Eh, era la imagen de un angelito. Entonces yo les decía, eh, chicos, hay algo muy lindo que se llama la pureza, que es algo que tenemos todos en nuestro corazón, les decía yo, como para no complicar mucho el tema del alma, ¿verdad? Pero es como una necesidad que tenemos ahí y que tiene que ver con con que todo lo que pensemos tiene que ser hermoso, que todo lo que hablemos sea puro, sea bello también, que no es igual que nos salga fragancia de las flores de la boquita a que nos salga como un basurerito que huele no mal, y que todo lo que hagamos, la acción, sea también pura. Entonces, vi eh, algunos pequeños ejemplos y uno me dice, eh, Teacher, entonces quiere decir que si un compañerito en la fila me empuja y me quita mi campo, eso no es una acción pura, ¿verdad? Y entonces yo dije, ¡wow! Sí, exactamente. Que Hacer algo con nuestro cuerpo que lastime no es nada puro, ¿verdad? Y así fueron, entonces participando los otros niños, y yo les hablo de niños de cinco años de edad, de cuatro, de seis pero la media, digamos, cinco años. Entonces, otra niña intervino y dijo, ah, entonces quiere decir que cuando yo o, o escucho o digo alguna palabra que se oye feo, eh, eso es, no es puro. Yo, sí, exactamente. Entonces, vieran qué hermoso es trabajar el tema de las virtudes con los niños y las niñas. De hecho, Brahma Kumaris tiene un programa que se llama Valores para Vivir, que entiendo que está en línea, que tiene muchas actividades para niños de 3 a 6 años, eh, niños más grandes, adolescentes, eh, tiene muchas ideas lindísimas para trabajar esto del tema de las virtudes a través de tarjetas, a través, como yo les iba ahora a aconsejar, de hacer una rayuela de virtudes, hacer el cubo de las virtudes, eh, obviamente canciones que traten de temas de este tipo de virtudes y, y, y esos son algunos de los consejos que ahora voy a dar para cerrar con el tema, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, yo les quisiera entonces enumerar algunas cosas. Uno, volver a retomar entonces las rutinas, volver a retomar la estructura, volver a retomar los horarios, ¿verdad? Dos, evitar al máximo salvo que sea para hacer eh, las tareas virtuales, eh, pero evitar al máximo que sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, utilicen los electrónicos, los aparatos electrónicos, ¿verdad? Eh, luego, actividades que podríamos eh, planear con ellos, de pintar, de leer, espacios para cantar, para decorar los cuartos, proyectos, digamos, en familia, de redecorar espacios, de repente los mismos cuartos de ellos, de pintar, de repente de hacer una composta para que ellos tengan el gran aprendizaje de lo que es no desechar los alimentos orgánicos en los basureros de afuera, que se los lleven los camiones de la basura y que expelan tanto ¿verdad? El, el olor y los líquidos, sino que aprender a hacer una composta Sería interesantísimo, porque muchos de los chicos lo aprenden en las clases de ciencias, lo aprenden, pero es como que, bueno, eh, investigue sobre eso, explique, exponga, y ahí quedó. Pero no se lleva necesariamente a la práctica. Inclusive en las ferias científicas pasa lo mismo. Se presenta el superproyecto, pero en las casas... ...no se lleva a cabo necesariamente... ...es el caso este de la composta que sería maravilloso... ...hacer una huerta vertical si el espacio es pequeño... ...y horizontal si tenemos un poquito más de espacio... Eh, ...donde podamos abonar el producto... ...con el abono orgánico que hagamos de la composta... ...son ideas verdad que les quiero compartir... ...y que van a ver que son edificantes... ...que son eh, cosas muy creativas donde más bien nos va a hacer mucha falta el tiempo, porque a veces eh, se oyen comentarios con que ya no sé ni qué hacer, verdad todos los memes que mandan también, eh, ya no se sabe ni qué hacer, he limpiado la casa mil veces, ya no sé ni qué hacer, no, hay mucho que hacer. Si ven eh, la lista, si escuchan lo que yo les estoy compartiendo, más bien podrían decir, uy, se va a acabar el confinamiento y no vamos a hacer todo lo que Mela nos aconsejó otra cosa que podríamos hacer es incentivar los juegos de mesa y dentro de esos juegos de mesa, que sean adecuados obviamente para los niños, niñas y adolescentes podríamos construir, ¿qué les parece? una memoria de las virtudes ¿saben lo que es un juego de memoria, verdad? donde se ponen todas las tarjetitas para abajo y un participante que se ponen todos como en ronda en una mesa o en el suelo, puede ser, va volviendo la tarjetita y volviéndola al revés otra vez, para abajo, y vuelve otra tarjeta y se coincide con que sea la misma, la pareja, entonces esa pareja es del de participante. Entonces se me ocurre que sería muy bonito hacer una, una, perdón, una memoria de virtudes. Entonces si, si yo eh, encontré el amor, la, la virtud de amor, porque el amor no lo encuentro, lo tengo, <ríe> la virtud de amor, entonces se pueden hacer varias cosas, o explicar para mí qué es el amor, o irme a Yarianet, que es una app que tenemos aquí en Brahma Kumaris, y activar la ruleta de las virtudes, que ahí está, y buscar amor, a ver qué, a nivel espiritual, qué, cuál es la definición del amor. O bien, podría perfectamente jugar charadas, entonces representar sin palabras lo que es el amor, para que nosotros adivinen. Son tips, estrategias que les estoy compartiendo que podrían resultar muy, pero muy beneficiosas y valiosas. Luego, podríamos también eh, hacer experimentos. Recuerdo, porque nosotros teníamos un programa bellísimo con los niños y niñas que duró como siete años, donde en un inicio... Eh, los niños iban a, al centro, ahí en barrio Escalante, donde están Mariana y Claudia en este momento, y recibíamos 10 niños, 15 niños, a veces más. Y eh, eh, eh, nosotros hacíamos el programa, realizábamos el programa este de, de, basado en valores para vivir, pero hicimos, eh, con un equipo ahí de, de trabajo, hicimos un valores para vivir, Tico, drama programa Costa Rica, y todas estas cosas las hacíamos, y con un resultado lindísimo, los niños eh, salían muy contentos, hacíamos teatro, hacíamos arte, hacíamos música, eh, y hasta experimentos, que, era, que es lo que yo quería compartirles en este momento, por eso recordé ese programa para niños, que, era, que fue una maravilla, participamos en Transitarte siempre con talleres para niños, participamos en la Feria Verde Orgánica de, de Aranjuez eh, cuando estaba eh, el programa de la municipalidad que, bueno, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero era a transitarte pero era cada semana o cada mes después eh, también participábamos con un toldo o ahí en el parque, en, el, en algún parque y llegaban muchos niños de todas las edades, era muy bonito pero entonces lo que lo que me llevó a pensar en los talleres es un experimento que hicimos una vez, donde eh, buscamos como algo parecido a una pipeta de laboratorio y nos vertíamos como de científicos locos. Era muy divertido, porque tratábamos de hacer cosas muy lúdicas, muy divertidas también. Entonces, eh, vertíamos en una de las pipetas, que era como un florero, como de forma de pipeta, con pancita y y una parte así delgadita, cilíndrica vertíamos agua con eh, azúcar y lo movíamos eh, y no pasaba nada verdad no pasaba nada, no reaccionaba y en la otra pipeta o el, el frasquito lo que ustedes consigan que sea eh, apropiado eh, vertíamos bicarbonato de sodio con vinagre y eso ustedes saben que da una reacción química eh, con la que los niños hacen los famosos volcanes ¿Verdad? En las ferias científicas sí, y en ciencias. Y entonces eh, nosotros le decíamos a los chicos: si nosotros reaccionáramos como esta solución donde hay agua y azúcar, ¿cómo seríamos? ¿Cómo sería nuestro rango de personalidad? ¿Cómo sería nuestro carácter? Y entonces, lógicamente, la contestación era: muy dulces, no reaccionaríamos, este, eh, tranquilos, tendríamos mucha paz y alegría y estaríamos muy estables, pero lo contrario, verdad cuando movíamos el otro les decíamos y les preguntábamos y, y casi que unánimemente nos decían, bueno, ahí sí, eh, nos enojamos, este eh, nos ponemos ansiosos, tenemos miedo, entonces eh, actividades como esas en casa que tiene que ver con ciencias y que además podrían pues aprovechar la, para explicar las reacciones químicas como tal, nos va a servir también como ejemplo de cómo nosotros podemos controlar nuestra, eh, nuestra los, nuestros rasgos de personalidad, nuestras emociones. También hay una canción muy linda que, que habla de los monstruos de los colores, que es un cuento donde dice que el monstruo tiene un lío porque todas las emociones las tiene revueltas. ¿Verdad? Están todas las emociones ahí revueltas y que lo que tiene que hacer es separar las emociones en frasquitos. Entonces eh, se hace con botones de colores o con bolitas de colores, con pomponcillos de esos de colores y con frasquitos de gel, puede ser, o u otro tipo de frasquito. Entonces separar las emociones, identificar las emociones. Y este, entender por qué me estoy sintiendo así guasada es súper valioso. Y esta canción, este cuento nos puede ayudar, que este, más o menos la tonada dice así. Vaya que lío con las emociones que tiene el monstruo de los colores. Vaya que lío con las emociones que tiene el monstruo de los colores. Amarilla es la alegría. La tristeza color gris y la ira será roja siempre que te enfades tú. Bueno, la canción va por ahí. Yo tenía intención de cantárselas con la guitarra, pero por un tema del micrófono que a veces hay interferencia de sonido. Mejor me quedo quedita sin cantarla con la guitarra, pero es una canción que pueden buscar en YouTube, se llama El monstruo de los colores, y que a los niños les encanta, pueden hacer láminas con los monstruos, pueden bajar los dibujitos para que ellos los coloreen, y que entonces hagan un álbum de mis emociones, y, y puede ser que cada día ellos identifiquen la emoción que están sintiendo, o cuando de repente se sientan enojados o alterados, vayan al álbum y busquen el monstruo de esa emoción. Y también, eh, pues lo mejor sería, cómo me autorregulo, enseñarle al niño, ok, te enojaste, qué cosas podríamos hacer para autorregularnos, es decir, eh, contenernos. Entonces podría ser que me dé una una vuelta por el jardín. Podría ser que haga un poco de ejercicio, que respire profundo, que escuche una canción que me gusta, que toque un instrumento que me agrada. Entonces, darle también a ellos opciones para autorregularse y que vayan entendiendo que ellos pueden hacerlo solitos. Eso me ha resultado mucho a mí en mis clases. Y créanme que ha sido muy bonito. Entonces, bueno, otra idea sería la del monstruo de los colores. El experimento de dulce y ácido, eh, bueno, dulce y la reacción está ácida, ¿verdad? Las charadas de las virtudes, la papa caliente de las virtudes, pasar una bola, pasar un objeto y tener algunas láminas como las que les voy a enseñar ahorita, ah, vamos a ver si, no, si el micrófono me lo permite. Por ejemplo, podríamos imprimir una lámina como esta que represente el amor, ¿Verdad? Los niños pequeñitos son muy visuales, son muy concretos, entonces todo esto les va a ayudar muchísimo. La representación del amor, ¿verdad? Entonces lo pueden representar con charadas, también como les decía, o también la dulzura. La representación de la dulzura, ¿verdad? Una paleta, un heladito, entonces identificar qué acciones son dulces, cuáles acciones que yo pueda manifestar pueden ser dulces, pensando sobre todo en no lastimar a nadie y principalmente en no lastimarme a mí. Esta es la lámina que les quería compartir sobre el angelito, que yo les hablé de la pureza a los chicos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las cualidades de un ángel? Es silencioso, es puro, es dulce y nosotros tenemos esas cualidades también. Entonces, esta eh, representa la pureza, esta representa la paz, siempre el símbolo de la, de la paloma, de la paz, ¿verdad? Es otra idea. Esto puede estar en el suelo, podemos hacer una ronda, y cada uno, cada miembro de la familia puede tener una lámina en el suelo, y entonces van pasando la papa caliente con una música que pongan por ahí, y cuando para la música... El que tiene la papa caliente, ¿verdad?, es el que tiene que representar, ya sea con charadas o definir, dar el significado de lo que es esa virtud. Es una idea. Luego esta, que representa la alegría, ¿verdad? La alegría este, y finalmente la sabiduría, la estrellita de la sabiduría. Y por ahí mencioné yo que nosotros somos estrellitas, somos estrellas, somos eh, luz que podemos irradiar esa luz como faros de luz, como estrellas en nuestro hogar. Y también tengo otra idea que quería... estrellita tiene una luz LED. ¿Verdad? Y nos sirve para eh, identificar qué tipo de estrella soy. Estrella de la paz, estrella de la tanduría. Y puede el niño hacerla con cartulina ¿verdad? con los ojitos, puede personalizarla. Es otra de las ideas que yo les tenía. Para ir terminando, tal vez quería también aconsejarles este libro bellísimo que se llama la, la belleza interna, que lo pueden bajar gratuitamente en Brahma Kumaris Publicaciones, ¿verdad? ¿Así es, Marianne? Brahma Kumaris Publicaciones, y tiene eh, la definición de las virtudes también, como para tener materia, ¿verdad?, para trabajar con los chicos. Entonces, bueno, el virtuoscopio, que está como una, como una ruleta en, en el app de Meditab, Ahí lo pueden encontrar. Y bueno, yo creo que, que con esto yo puedo ir cerrando. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Eh, quería cerrar con algo que me encontré bellísimo de la UNICEF. La UNICEF le manda un mensaje a los niños y a las niñas. Y dice así, a los niños gracias por ayudar tanto por seguir las normas de higiene. Por llamar a los abuelos y regalarles una sonrisa que la necesitan. Porque quedándote en casa estás protegiendo a otras personas. Por lavarte las manos tantas y tantas veces, porque así te proteges y proteges a tu familia. Eres parte de una gran familia de ayudantes en el mundo. Eres súper importante.